Pues todos modos chicos, pues quiero cumplir mi sueño de youtubera, para llegar a los millones de suscriptores, para llegar la placa de oro que regala Youtube, porque tus esfuerzos que cumples los requisitos, para monetizar mi dinero, para compararme cosas, una nueva laptop como un Mac, para hacer más proyectos míos, para hacerlos, más crecer mi canal de Youtube, pero ustedes cumplan lo que prometen que no se van del canal de Youtube, chicos, eso me da ganas de llorar lo que hicieron en la mañana, chicos. Chicos eso no fue gracioso. que ustedes me abandonen mi ala de Youtube. Chicos mi nombre es Coco Bandicoot. Ustedes votaron los hilos que puse la comunidad. Que ustedes ponen en sus votaciones. Hoy se cierran las votaciones que mañana haga la comunidad. Y el vamos a los 98 suscriptores por ustedes. Chicos espero los disfruten tanto como yo pero completos. Que ustedes mismos causaron que se fueran a mi canal de Youtube. Chicos mi nombre es Coco Bandicoot. Perdón regañarlos porque estaba muy frustrada Porque se fueron Fue mi culpa por hacer como unos idiotas chicos Me frustré que todos ustedes que fueron malos conmigo chicos Pero ve uno eso no importa lo que diga chicos Pero esperen que ponga otra comunidad en Youtube Chicos perdón poe Enfadar con ustedes chicos La vergüenza que di con ustedes chicos Por gritarles que hagan las cosas Que no les corresponden a ustedes chicos Pero bueno Siguen comentando y suscribanse chicos para llegar los mil millones de suscriptores, para llegar mi placa de oro de YouTube, mi nombre es Coco Bandicoot. capturó tu bandera Nuestro equipo tomó la bandera enemiga Se han llevado nuestra bandera Avistamos al portador de bandera enemiga Camuflaje activo en camino Flaje activo disponible! ¡Portador de bandera enemigo detectado! ¡Bandera enemiga de vuelta! ¡Portador de bandera enemigo revelado! ¡Llévala a casa, Spartan! ¡Detienen en la mira, Spartan! ¡Avistamos al portador de bandera enemigo! de vuelta. ¡Mantengan su cabeza abajo! Eh. ¡El enemigo eh. está debajo del centro! ¡Continuamos sus efectos. ¡Bandera capturada! ¡Tiene nuestra bandera! ¡Malas noticias! ¡Avistamos al portador de bandera enemigo! Saben dónde estamos. Bandera enemiga de vuelta. Perdimos a un compañero. Tiene nuestra bandera. Malas noticias. Portador de bandera enemigo revelado. Camuflaje activo disponible. Marcha, vienen a asesinarte. Saben dónde estamos. Avistamos al portador de bandera enemiga. Bandera enemiga de vuelta. El enemigo capturó su bandera. su bandera De vuelta. ¡Bandera de vuelta! ¡Tiene nuestra bandera! ¡Malas noticias! ¡Camuflaje activo disponible! ¡El portador enemigo se ha mostrado! ¡Un aliado capturó su bandera! enemiga de vuelta el enemigo capturó tu bandera un aliado capturó su bandera tiene nuestra bandera malas noticias el portador enemigo se ha mostrado. Quedan cinco minutos. <risa> Avistamos al portador de bandera enemigo. Bandera enemiga de vuelta. de vuelta. ¡Se han llevado nuestra bandera! ¡Avistamos al portador de bandera enemigo! ¡Perdimos a un compañero! ¡Los escudos están apagados! ¡Bandera enemiga de vuelta! ¡Bandera de nuestro equipo tomó la bandera enemigo. Captura de activo disponible. El enemigo capturó tu bandera. Derrota. Bueno, chicos, espero que les guste este video. Suscríbanse, chicos, no más tonterías, que se me van de minala de YouTube, chicos. Mi nombre es Coco Bandicoot.